Eh, Incienso Mulato, al igual que Sendeo, es un disco de autor, ¿no? También este, yo, como soy un cuenta-autor también, entonces como que digo ambas cosas. Pero en este disco en particular, eh, el, el sentido de, del disco, y, y digamos de alguna manera una, una especie de que sería novedad, que todos mis temas son para que los canten las mujeres, las, las voces femeninas. Entonces esto le, le, le está dando un ámbito muy especial, muy especial porque si recuerdas, La Sirena es una canción para que la cante una mujer, luego La Virgen de la Candela es para que la cante una mujer. Entonces en este disco pues están las dos sirenas. ¿no? Ya no me canto Sirena, que es un tema bellísimo, la, la misma sirena. Este, el, la canción de las mulatas, que las cantan las mulatas de una manera con pura candela. Y, y, este, y el rebozo pues también para que lo cante un aire femenino, entonces como que el, el, la, la liga de, de entrar en, en, este, en este proyecto con, con voces femeninas también tiene que ver con lo que dice Flora que estamos ahora entrando a la república de las mujeres, ¿no? entonces que creo que también es una parte pues, muy importante. ¿no? Dentro del Sonjarosho, pues ya que hay también una, una validez porque esto va a dar un, un repunte a muchas de nuestras bellísimas fandangueras que, pues, que todavía no hay sones para que las cambien específicamente. Las, las voces del disco que finalmente, como habíamos platicado, este, son, son voces femeninas, ¿no? Flora y Rita, que son unas, can, unas cantoras soberbias. ¿no? Entonces, el, el, su manera de, de, de cantar y de, de echar a volar mis creaciones, pues realmente para mí es un, es un regalo muy grande. Entonces ahora hemos integrado también a, a Marisol Yañez, que también es una, una invitada que ha trabajado con Flora en algunos proyectos y además tiene una producción interesante. Enrique Murato es realmente el nombre de un, de un proyecto que integra la vertiente de la tradición oral, así representada por los libros que, que yo he hecho y que más o menos en los espectáculos, en, en lugar de, de, de echar un rollo, abrimos, se abre el telón y aparece una décima, una leyenda, un cuento, intercalados con sones. Y los sones son los que hemos venido trabajando. Que en el, en el transcurso de, de, de la de la aventura creativa con Flora, pues han, han surgido cuentos y han, han surgido nuevos sones, entonces esto ha enriquecido tremendamente el proyecto, que cuando lo conjuntamos con, con Rit y con, y con Vico, entonces se hizo ya de, de, como definitivamente un proyecto que consideramos que va a ser pues, de alto impacto. Entonces, bueno, como incienso mulato, pues vamos sobre esta, sobre esta ruta y además, pues cabe que, que ellas tienen, como dicen, la tercera raíz a flor de piel, son mujeres de cacao. Entonces, bueno, pues por eso de, por eso de alguna manera el nombre de incienso mulato. Bueno, lo que pasa es que con Vicente, que vive en Zacatecas, tengo una relación que ya casi, casi de medio siglo, entonces siempre hemos hecho proyectos muy bonitos, muy buenos desde Jalapa, con Vanguardiente después en México, y luego cuando en el reencuentro feliz hace como 10 años, cuando vamos a platicar de, de una propuesta que fuera hacia un disco en el, en el ámbito del son Jarocho entonces grabamos Senderos acá en Zacatecas tuvimos las bases después se fue con su camarita y con su computadora a Veracruz y entonces configuramos el disco de Senderos que en su momento fue uno de los discos más valiosos dentro del ámbito del son Jarocho contemporáneo entonces ahora con Ingencio Mulato comenzamos a hacer grabaciones allá en Jalapa, en, en RTV, en, en la obra nacional también en Jalapa luego en reeducación hicieron entrevistas y entonces se ofrecieron varios productores, pero de pronto, un día, habló con Vicente después de un tiempo de no habernos encontrado ni haber platicado y le, le hice un, pues un, una propuesta de nuevo proyecto que, que, que estábamos como impulsando con, con Incienso Mulato y, le, y, este, y él lo pensó como cuatro segundos y dijo, vengan y aquí en, en Zacatecas y pues venimos y lo terminamos. A machas forzadas porque supuestamente veníamos con la intención de grabar las bases para cuatro o cinco temas, pero finalmente en tres días de in de intensivos, así de trabajar 43 horas diarias, hicimos los 10 temas que integran el disco. Entonces pienso que este es un, un disco muy muy bien logrado y que y bueno, yo espero que tenga ahora, ahora sí que la respuesta que, que estamos esperando y que finalmente pues va a ser un poder. Tenemos como cinco temas que cada uno de ellos pudiera ser como la corona de, de cualquier disco, ¿no? Pero nosotros tenemos cinco, así, un bloque de, de cinco sones de cinco poderosísimos, ¿no? Entonces, digamos que el mezcal estamos pensando que va a ser como el... como el... la joyita de, de este disco. Pero bueno, finalmente, una vez que estén terminados los temas, pues tenemos ahí el, el mezcal, el rebozo, que es un tema bien bonito, la sirena, este, el son de las mulatas, este, uno, un, un tema que también estuvo en, en Senderos, pero que habla de, de estos canales y estas, estos padeceres de la, de la migración. Entonces, bueno, como que sí hay un abanico de zones que zones, pero cada uno tiene como su propia atmósfera, su propia personalidad, su propio espíritu y además la definición del santo. No, el, yo pienso que, que hay como dos vertientes, hay una parte que es como sonera y otra parte que es como, como creativa, como, como, como generar unas atmósferas de alguna manera marinas, ¿no? porque hay una, una parte ya que son las, las lloroncitas, que son temas muy lánguidos y, este, y entonces hay una parte que es como que la integración de las sirenas, ¿no? cantos de sirenas. Entonces esto ha sido un, un trabajo muy interesante porque... Bajo algunas melodías de flora, entonces hizo una, una, una, una variación de la sirena que apareció en el primer disco. Pero, la, pero las dos sirenas, hay dos sirenas en el, en el disco, que de ahí viene la portada que ya pronto vamos a ver. Entonces las dos tienen su, su ámbito, su, su atmósfera de alguna manera marina y la magia de, de estos entornos. Y el otro de alguna, tiene que ver con con las tradiciones que siempre hemos querido, es decir, siempre, de alguna manera el, el, el estar en contacto con los artesanos que a mí me dieron todo lo que sé, todo lo que, todo lo que he podido realizar con las manitas estas, y entonces este, ahí viene un, un encuentro con, con, los, pues con los ámbitos de un artesano. Y luego también vino el Son del Mezcal, que en mi vida anterior fui un, fui un gran mezcaleo entonces también aprovechando... Esta influencia y esta, esta, esta experiencia, entonces por ahí traté de, de, de hacer un canto al mezcal, pero no un canto tequilero así de vamos, vamos a ponernos a tal moño, sino, sino hacer una especie de canto, una loa al mezcal, y eso también pues fue, fue de alguna manera como bien logrado. Y en el encuentro de darle los dramatismos y las inflexiones, entonces el trabajo con Incienso Mulato realmente ha sido un, un apoyo grandioso, ¿no? porque no, no solamente yo compongo un son, sino el son es como una receta, ¿no? hay que, aquí están los ingredientes, pero con Incienso Mulato, con las voces de estas magníficas mujeres, de pronto han hecho unos arreglos que, que, han, que han echado a volar, realmente un son hay que, echar, hay que ponerle alas y hay que echarlo a volar. Era, no tenía ni teléfono celular ¿no? entonces como que ahora este, este disco pues yo espero que, que, que se encarguen las, las, nuestras bellas promotoras de, pues de, de impulsarlo en todas las redes sociales que me imagino que por ahí va a estar colgado en todas las plataformas nosotros también pues vamos a hacer una producción para que la gente que, que le guste todavía escuchar un disco ponerlo en, en su aparatito y llevarse una carátula donde esté firmado por todos nosotros, pues ahí, lo, ahí lo van a tener por ahí casi casi en la esquina, esperemos que pronto esté incienso mulato. Bueno, ahí, ahí está, ahí, ahí este, van a la esquina y ahí, ahí lo van a encontrar. Es, es, es, es, es tortilla caliente esto.